Be sweet May I That is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry, We no, know. and I know what you, you, need. Es I will always love you. Claro que sí, el guardaespaldas. Claro de sí. hecho la conocen más la canción por la película que en realidad por el resto de música que tiene ella tan hermosa. Bueno, he eh, tenido la suerte y, y la bendición de ser invitada a diferentes festivales a nivel nacional eh, como solista, con banda. Eh, tengo una banda con formato eh, con el cual hacemos funk, hacemos música disco, rock and roll. Entonces, eh, con esta banda he ido a diferentes sitios como a Villa Pinzón, que es un gran festival que hacen allá, que se llama el Festival Atoviejo, Viejo, el cual nos recibieron espectacular. Hemos estado también eh, en el Festival de las Juventudes, que se realiza en Mosquera, también muy bello el festival. Otro festival también muy importante y muy bonito, donde tuve la oportunidad de participar, fue en el Festival de Zipaquira, también de la Juventud, con el Consulado Popular. Eh, y así en diferentes eventos, digamos, también algo muy importante, eh, en eventos con la comunidad LGTBI, también he estado muy presente, eh, he tenido muchos, muchos, muchos seguidores eh, de esta comunidad a los cuales adoro, entonces eh, he sido invitada a diferentes crispetadas, a reinados, a diferentes eventos y, y lugares muy importantes donde se apoya muchísimo, digamos, que esta comunidad LGTBI. Estoy con un formato de cuatro, que es el formato más pequeño, es batería, bajo, guitarra y, y voz, entonces ahí es como que el formato que más, más he movido, eh, digamos, que comercialmente. Cuando es una banda más grande, pues tuve la oportunidad de compartir con una banda muy bella, que era ya saxofón y violín, entonces daba un aire mucho más, más chévere, también muy bonito. Eh, también acompañada del piano de mi hermano, siempre con el apoyo de él. Eh, y ya una guitarra con la que me he sentido como muy afín, que ha sido también un gran amigo, eh, el, la marca de él es la guitarra invisible que él es David Sánchez, con el cual hemos tenido una gran conexión y hemos trabajado, súper sabroso. La canción del de primer sencillo me basta es de un gran compositor que se llama Rey Cedeño. Eh, yo la verdad he intentado componer, pero pues no se me ha dado como que el don. Eh, Seguir intentándolo porque sí también es un sueño de tener una canción propia pero pues para eso también tengo que prepararme para no salir con cualquier cosa y que sea bien bonita, bien hecha la canción eh, por ahora tengo un par de covers que están en mi canal de YouTube es uno de Bruno Mars que se llama When I Was Your Man el cual también realicé en Citocina Records y un cover que es de Amy Winehouse que se llama You Know I'm Not Good que son los dos covers que tengo hasta el momento, y sí, claro, con ganas de hacer muchísimas canciones. Bueno, eh, digamos que antes de una presentación siempre tengo como para mí un ritual, que es entregarle la presentación a, a una de la, a, a las personas más importantes que tengo en el cielo. Entonces siempre pienso en ella, siempre entrego, digamos que el concierto, la presentación, por pequeña que sea la tarima, para mí es muy importante darlo todo, eh, me da lo mismo estar en un pedacito de metro cuadrado, a estar en una enorme tarima, siempre para mí es muy importante. Entrego ese concierto, me encomiendo a Dios, le pido que todo salga muy bien, que, que me acompañe el ángel al cual quiero dedicarle el, el concierto y Siempre me funciona, siempre me acompaña, siempre están ahí las bonitas energías. Yo creo que no creerse completo el cuento, ¿no? Yo creo que siempre hay que ir mejorando y, y estudiando y, y puliéndose uno mismo, buscando herramientas también para hacerlo, pero siempre aceptando consejos de personas que ya tienen más experiencia, que han tenido más vivencias. Entonces, para mí el consejo es ese, o sea, como dejarse instruir y de personas sabias. Y no sé, siempre estar positivo, sino creerse completo el cuento que si ya canto, ya me quedo con eso y ya. No, sino siempre ir intentando escalar y escalar y escalar en cuanto a la preparación. Es Moni Runes, un nuevo talento de la música colombiana, con sus canciones en inglés, también en español, por Colombia entera. Moni Runes, gracias por estar con nosotros hoy desde Citocina Records el estudio de grabación número uno en Bogotá. Muchas gracias y muchos éxitos a usted y a toda la banda y muy amable por estar en el canal OZ Producciones. Muchas gracias y bueno, invitadísimos a seguir OZ Producciones en el canal de YouTube. Tiene espectaculares entrevistas, para mí es un honor porque yo sé que aquí el señor Otoniel Zapata ha tenido la oportunidad de entrevistar a gente muy, muy talentosa. Entonces, pues... Me place estar acá, me siento muy honrada y muchas gracias por ver la entrevista. No tengo nada que perder, me da lo mismo mañana que ayer. No tengo nada y todo es mío. We'll wow.